no tiene que ser imprescindible que aparezca, normalmente la narcolepsia con cataplegia aparece con más frecuencia de un 40-70% un y en las narcolepsias sin cataplegia aparece un 35-40%. Si un paciente viene a consulta por una parálisis de sueño no hay que pensar inmediatamente en narcolepsia, es algo totalmente benigno y es lo primero que hay que pensar. En 2016 la Comunidad de Madrid incluyó la narcolepsia como una enfermedad rara para la valoración de su discapacidad. Leyendo esta guía, encontramos que, además, la parálisis del sueño y las alucinaciones hipnagógicas aparecen como síntomas auxiliares de la narcolepsia. Parálisis del sueño y narcolepsia con frecuencia aparecen relacionadas. Por eso hemos decidido ir hasta la Federación Española de Enfermedades Raras para hablar con la Asociación Española de Narcolepsia. La Asociación Española se creó para dar, en primer lugar, a conocerse la enfermedad. ¿no? En su momento era una total de y aglutinar a los enfermos que había en España, que son muy pocos, para ayudarlos tanto a nivel psicológico como cualquier otra necesidad que pueda tener. ¿De qué trastornos se ocupa la asociación? La asociación principalmente engloba las, las, eh, las hipersonias que son de tipo de carácter central. Eh, hay tres, enferme tres enfermedades, o sea, la principal es la narcolepsia, luego está el síndrome de Klein-Levin y luego hay cuando no se consigue detectar qué tipo de enfermedad es o narcolepsia o síndrome de Klein-Levin pues le vienen llamando hipersonia idiopática que es más desconocida. ¿En qué consiste el síndrome de Klein-Levin? Es muy parecido a lo nuestro, lo único que estas personas lo que tienen son accesos eh, de sueño más... Eh, con más tiempo. Son capaces de tirarse hasta 15 días durmiendo, de un tirón. Solo se levanta para hacer sus necesidades físicas, o sea, comer, ir al baño y demás. Y lo hacen de una forma semi-consciente. ¿Cuántas personas forman parte de la asociación? El, el espectro es muy amplio, ¿no? Porque hay mucha gente que no llega a asociarse, pero la damos servicio también, ¿no? Eh, socios, eh, digamos que hay 315 registrados. ¿Y de ese total cuántas tendrían parálisis de sueño? Eh, es difícil, pero casi, casi, todos, casi todos acaban teniendo esa parálisis. No todos la experimentan porque para ellos, para muchos es un trauma y contarlo no, no es fácil. ¿En el caso de la narcolepsia existe algún tipo de tratamiento? Son, son todos tratamientos paliativos. Está pues eso a base de estimulantes y, y poco más. Y medicina que tomamos pues eso para... Para ayudarnos porque acabamos teniendo depresiones todos. ¿Cómo afecta la narcolepsia a las personas que lo padecen? Hay mucho parado, sobre todo personas jóvenes. Una persona joven que llega a un puesto de trabajo y a la hora de que le hacen el, el chequeo y todo, le dicen que enfermedades padece. Si dice que tiene narcolepsia, no le van a coger. Uh -huh. Mentir, o sea, mentir, mentir, porque es que si no, no entran en el mercado laboral y hay muchos problemas porque hay trabajos que realmente, imagínate, de conductor, imagínate trabajando, yo no sé, carnicero, hay, hay ciertos trabajos que son de, de mucho riesgo para esa persona, incluso para, para terceros. Entonces estas personas pues bueno, acaban entrando en el mundo laboral de una forma de otra y con el tiempo acaban solicitando la incapacidad porque tanto se están haciendo la vida imposible sin mundo laboral, como que son incapaces de, de seguir. ¿Cuál es la diferencia entre incapacidad y discapacidad? La discapacidad es un grado que se da para conseguir ciertas ayudas. O sea, ayudas como puede ser eh, que el transporte sea más económico. Eh, si tienes un, un grado de discapacidad, eh, te ayuda económicamente en el sentido de que si tienes que hacer declaración de la renta, ya tienes una tienes unos descuentos. ¿no? Y a, la, a los padres que tienen hijos con una colegia también les ayuda porque les facilitan en el centro de trabajo por ciertas horas para que puedan atender a ese niño. ¿no? ¿Qué ayudas pueden recibir los pacientes con enfermedades raras por parte del gobierno en España o del ayuntamiento? Ninguna. El gobierno no, no da ninguna ayuda. Por eso es conseguir que se nos considere de utilidad pública para acceder a ciertos tipos de ayudas, ¿no? que luego se consigan será otra cosa, pero por lo menos que podamos intentarlo. En 2016 la Comunidad de Madrid incluyó la narcolepsia en su guía de enfermedades raras. Eso, eso ¿Qué consecuencias tendría? Dar a conocer la enfermedad a todas las personas que trabajan en los centros base, que son los que tienen que valorar las discapacidades. Al ser una enfermedad rara, pues los valoradores no, no consiguen entender de qué forma eh, trastoca nuestro día a día, ¿no? Y, y no la conocen a tope. Entonces, el, el hecho de ir a un sitio de estos, eh, si no te conocen bien, pues siempre te están valorando mal. Dado que tenemos, pues, cuando alguien nos está entrevistando, o estamos hablando, eh, tenemos a tener un pequeño subidón en el cual todos nuestros trastornos no se manifiestan al revés, ¿no? Entonces, es como si nos faltase credibilidad hacia esa persona. Esta guía de discapacidad se crea precisamente para, es? para explicar y de alguna forma que consigan entendernos. ¿Cree que ha aumentado el número de pacientes con este tipo de trastornos en los últimos años? No es que haya aumentado, es que de alguna forma se ha diagnosticado más. El conocimiento que ya se tiene de esta enfermedad es más amplio. Eh, la palabra narcolepsia que para cualquiera entonces no sabían qué era hoy en día ya la conocen muchos. En centros escolares ya están los, los profesores, están muy mentalizados ¿no? de, de que cuando una, un niño tiene algún problema determinado, de que se queda dormido o de que va mucho más lento que los demás, eh, ya, ya están sobre aviso. ¿Cómo ayuda la asociación a los pacientes de este tipo de trastornos? Tenemos un grupo creado de padres, donde los padres son capaces de hablar entre ellos porque el problema en ese momento no es, para, es para el niño pero no es para el niño porque realmente el niño se queda dormido el niño sufre esos problemas pero no va más allá pero el padre eh, tiene muchos problemas a la hora de entender qué está pasando y qué va a ser de su hijo el día de mañana entonces ese, ese problema es el que estamos digamos atajando creando grupos de padres que ya ellos han pasado por una etapa y ya saben cómo afrontar ciertas cosas y en cuanto aparece unos padres con esos problemas le incorporamos al grupo y entre el grupo digamos que le ayuda. La gran importancia de la asociación conseguir pues que con una persona cuando tiene esos problemas hable con nosotros y vea que lo que él está pasando eh, lo está, lo, lo, se va a ver reflejado en un espejo.